Entre las varias opciones que tenemos para grabar el escritorio en Linux o derivados encontramos Simple Screen Recorder. Puede ser utilizado para grabar el escritorio completo o simplemente una sección específica utilizando un rectángulo de tamaño fijo. También posee la opción de seguir ratón. Además, puede ser usado para capturar directamente desde las aplicaciones OpenGL. Otras características notables de la aplicación son, registra toda la pantalla o aplicaciones OpenGL directamente. Mantiene audio y vídeo sincronizados cosa que da bastantes problemas en Linux. Reduce automáticamente la velocidad de fotogramas para ordenadores lentos. Es una aplicación multihilo, lo cual quiere decir que cuanto más potente sea el ordenador mejor rendimiento y mejor calidad tendrá el vídeo y que si tenemos un ordenador pues, un poco más antiguo o menos potente pues adaptará el rendimiento para obtener un vídeo de buena calidad y que no tengamos pues, saltos o que tengamos desincronía entre el audio y el vídeo. Y podemos escalar el vídeo resultante, es decir, podemos estar grabando una pantalla con una resolución muy alta y escalarla pues, para 720p, digamos un formato de alta definición para internet. Para instalarlo a través del centro de aplicaciones Ubuntu lo que hacemos es lo siguiente. Abrimos el centro de aplicaciones y buscamos simple screen recorder una vez que lo encontramos le damos a instalar y ya solo tendríamos que buscarlo en aplicaciones sonido y vídeo, simple screen recorder también podemos instalarlo a través de terminal con los siguientes comandos tendríamos que escribir estos comandos o bueno más bien copiar y pegar estos comandos uno a uno y ejecutarlos uno a uno. Podemos ver más posibilidades de instalación en la web oficial del programa. Aquí os la dejo.